Buenas tardes a todos, eh, muchísimas gracias por vuestra asistencia y vuestra presencia aquí, damos las gracias igualmente en nombre de la Asociación de Estudios Espirituales Grupo Villena a todos los internautas que están siguiendo en este momento la conferencia por YouTube o por el canal de Facebook, Amor, Paz y Caridad, y también a todos aquellos que posteriormente la vean en diferido. Eh, iniciamos hoy el ciclo de conferencias eh, de este año y vamos a comenzar con una conferencia titulada Pensamiento, Vida y Realidad. Es una conferencia interesante porque nos va a aportar algunos conocimientos y algunas ideas acerca de la importancia que tiene el pensamiento en nuestra vida, la mente y aquellas cosas que conocemos de forma muy de pasada, de una manera muy sui generis, por así decirlo, porque eh, si no tenemos una instrucción adecuada, ni una educación, ni una cultura eh, que haya profundizado o se haya interesado por profundizar en lo que es el campo de la mente, la psicología humana, el comportamiento etcétera, etcétera, el tema del pensamiento queda como algo muy difuso y no nos damos cuenta de que el pensamiento es una fuerza, es una energía y lógicamente condiciona bastante nuestra vida como vamos a ver a lo largo del proceso y desarrollo de esta conferencia. Ahí hay una frase que estamos viendo de René Descartes, uno de los grandes filósofos de la humanidad, filósofo y matemático, que decía así, pienso, luego existo cuando nosotros vemos por ejemplo una persona que acaba de fallecer un cuerpo inerte lógicamente detectamos en ella que eh, evidentemente falta actividad falta movimiento y sobre todo falta pensamiento la diferencia entre esa persona cuando estaba viva es que esa persona podía pensar podía movimentarse podía relacionarse podía interactuar y lógicamente la diferencia entre una persona viva y otra que está fallecida se debe precisamente a esa falta de pensamiento que la persona que está fallecida no posee. Quiere decir que ese pensamiento que antes estaba en la persona ha desaparecido y por lo tanto que ese pensamiento en primer lugar no es material, no es precisamente una construcción eh, derivada de ningún tipo de moléculas, de átomos ni de células de ningún tipo, como ya reconoce la neurología y como ya reconoce hoy en día la psicología transpersonal. Hablo de esto porque esa famosa frase de las que hemos mencionado al principio de René Descartes, pienso, luego existo, no es ni más ni menos que uno de los fundamentos principales, no solo de la filosofía en el pensamiento occidental, sino también de lo que es la vida en realidad. Eh, Descartes fue un filósofo y un gran científico que empezó por dudar de todo lo que existía. Dudaba incluso de la propia duda, pero llegó a la conclusión de que había algo de lo que no podía dudar si estoy dudando de mí mismo el hecho de que esté pensando sobre mi propia duda lógicamente significa que estoy teniendo esta experiencia de dudar por lo tanto si sí pienso, existo de ahí que esa frase eh, que colocó el latín cogito ergo sum que es lo que significa nos da a entender no solamente el aspecto filosófico de que el hombre debe su experiencia y su existencia muchas veces a su pensamiento que lo identifica y digamos lo así, lo eh, distingue de otras formas o reinos de la naturaleza, como por ejemplo las plantas. Las plantas sienten, pero las plantas no piensan. Sin embargo, el hombre siente y piensa. Entonces, el pensamiento tiene ese carácter diferenciador que realmente hace que la persona se sienta viva, se sienta en posesión de una serie de experiencias por ella misma que de otra manera no podría tener si no existiera el pensamiento. El pensamiento, al igual que la emoción, son productos mentales. Se originan en la mente del individuo. Por eso, para entender el pensamiento, es conveniente entender, en primer lugar, lo que es la mente y también lo que es la conciencia, porque ambos están relacionados. Ahí vemos, precisamente, dos ejemplos que he puesto para que entendamos mejor lo que es la mente y lo que es la conciencia. La estación de la mente. La mente es como una estación de tren, como vemos ahí. Nuestra mente, lógicamente, recibe trenes, que son los pensamientos, pensamientos que son nuestros, algunos que se originan en nuestra estación y salen, y otros que son externos, que no son nuestros, que llegan a nosotros de otras estaciones. Esas otras estaciones son personas... Igual que nosotros, que por sintonía, por afinidad vibratoria, o por similitud de pensamientos, son capaces de captar nuestros pensamientos y nosotros captarlos de ellos, como por ejemplo demuestra la telepatía. O bien espíritus, personas que ya no tienen cuerpo físico, que están en el otro lado de la vida, y que lógicamente sintonizan con nuestros pensamientos, y lógicamente son capaces de llevar nuestros pensamientos a nuestra mente, a esa estación, y hacerlos circular dentro de la misma. Dentro de esa estación de la mente, nosotros tenemos el control, si somos capaces de entender cómo, cómo, precisamente, en nuestra mente, controlarla y dominar esos pensamientos que llegan. La psicología evolutiva nos dice, en las últimas investigaciones realizadas, que las personas tenemos alrededor de 60 a 70.000 pensamientos diarios una auténtica barbaridad. Los psicólogos nos dicen que de esos 60 o 70 mil pensamientos diarios, apenas somos conscientes de casi ninguno, muy pocos nos hacemos conscientes de ellos. Esos pensamientos que nos bombardean nuestra mente, y lógicamente nuestro cerebro, porque el cerebro es el receptor de la mente, es una gran emisora de recepción y de emisión de pensamientos, esos, esos pensamientos llegan, algunos se quedan en nuestra mente si nos gustan, si coinciden con nuestras similitudes, si coinciden con, nuestra, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestros apetitos, con nuestras cosas, aquellas cosas que, que para nosotros tienen preferencia, cuando un pensamiento de esos externos llega a nuestra estación de la mente, como nos gusta, si es que nos gusta, nos refocilamos en él, lo dejamos quieto el tren, el tren de ese pensamiento y no le, pedi, no le impedimos salir le decimos, no, no, quédate aquí porque a mí me gusta este pensamiento. La persona envidiosa le llega un pensamiento de envidia y deja la envidia ahí sigue alimentando esa envidia la persona que tiene una tendencia por ejemplo eh, adictiva del alcohol o de la droga o del sexo descontrolado cuando le llega cualquier pensamiento de este tipo se refocila en él y al mismo tiempo lo para lo alimenta lo nutre y lógicamente ya no le deja que se marche, empieza a formar parte de hábitos mentales que nosotros vamos construyendo en nuestro propio cerebro, vamos creando las rutas cerebrales de ese hábito y ese pensamiento, si es negativo, antes o después nos causará bastantes problemas de distorsión mental, de desequilibrio e incluso puede llegar a ocasionarnos problemas de patologías graves, de depresión, de esquizofrenia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los pensamientos, pensamiento suicida. Si yo soy una persona que ama la vida y me viene un pensamiento suicida, tendré claramente definido que ese pensamiento no es mío, nos es inducido, nos viene de otra mente, sea encarnada o desencarnada. Ese pensamiento suicida que ha llegado a mi estación yo tengo dos opciones, darle curso rápidamente, sustituirlo por otro y lógicamente desaparece, o por el contrario alimentarlo. Si yo lo alimento, lo estoy nutriendo, si yo lo alimento y lo nutro, va formando parte de mi estación, de aquellos trenes que tengo aquí en mi acervo inconsciente, lo voy alimentando y lógicamente poco a poco esos pensamientos suicidas se van haciendo en mi eh, habituales y lógicamente generan problemas en mi forma de pensar, en mi forma de actuar y en toda mi forma de comportarme. Bien, es un ejemplo que he puesto para que sepamos que la mente es un instrumento psíquico al servicio del alma. Porque aunque los pensamientos y las emociones se originan en, el alma, en, el, en la mente, evidentemente la mente es un instrumento psíquico del espíritu, del alma humana inmortal que es la que tiene el libre albedrío, y sobre todo una cosa muy importante, la que comanda todos los elementos de la mente. Los elementos de la mente normalmente se suelen catalogar, base a distintas definiciones o escuelas, en cuatro categorías. La mente, imaginemos que es un gran edificio de oficinas, que tiene cuatro departamentos, el departamento del deseo, el departamento de la inteligencia, el departamento de la imagen y el departamento de la memoria. Esos cuatro departamentos, deseo, inteligencia, imagen y memoria, están regidos por el director de la oficina de la mente, que es la voluntad. En función de la voluntad que nosotros tengamos con nuestros pensamientos de deseo, nuestros pensamientos que vienen en relación con la cognición y el raciocinio de la inteligencia, los pensamientos que vengan en torno a las imágenes que yo mismo me creo, o que yo mismo veo en mi mente, y los pensamientos que vengan en relación con la memoria, aquellos que rescato de mi inconsciente o de mi consciente, en relación con eso, la voluntad es la que va a marcar la pauta la pauta de la evolución de esos pensamientos. En ese edificio es la voluntad la que comanda las acciones de esos cuatro elementos. Memoria, deseo, eh, inteligencia y, y ¿qué más he comentado? No recuerdo. Deseo, memoria, inteligencia e imagen, exactamente. Lo de la imagen lo veremos luego con más atención, porque cuando expliquemos la influencia de los fluidos espirituales y la construcción de imágenes que se realiza en el mundo espiritual, comprenderemos mejor la influencia del pensamiento. La conciencia, rápidamente, porque no podemos perder mucho tiempo aquí. La conciencia puede ser asimilable a un proyector de cine, imaginemos un proyector de cine que lo que hace es que lanza un haz de luz y luego va modificando ese haz de luz y aparecen una serie de imágenes. Esas imágenes son los pensamientos, la, la, los recuerdos, las emociones, las sensaciones, todas las experiencias conscientes que nosotros tenemos y que son proyectadas por ese proyector de cine. Esas son las facultades de la conciencia. Nosotros no somos, en la mayoría de nuestras vidas, conscientes de la conciencia, valga la redundancia. Somos conscientes de los productos de la conciencia, somos conscientes de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos, de las cosas que nos vienen a la memoria, de las imágenes. Esas son facultades de la conciencia, que son proyectadas por nuestra conciencia en nuestra realidad. Quiero que esto quede claro porque también la conciencia es un instrumento psíquico al servicio del alma humana. Es la fuerza más potente del espíritu. Porque debemos de saber que tanto la mente como la conciencia evolucionan, progresan, avanzan con la evolución del ser humano y con la evolución del alma humana. La conciencia... Y la mente de los hombres primitivos no era la misma que tenemos los hombres del siglo XXI, evidentemente. Hay determinados niveles de evolución y de progreso, no en el aspecto único moral o ético, sino en el aspecto intelectual, en el aspecto cognitivo, en el aspecto de la cultura, en el aspecto del conocimiento, etcétera, etcétera. La evolución es la fuerza imparable de la vida que nadie puede obstruir ni nadie puede frenar queramos o no queramos, nos vemos imbuidos dentro de un, un río, una corriente importantísima que hace que el alma humana, el espíritu humano progrese y avance hacia el destino que tiene prefijado que es la perfección relativa y la felicidad y la dicha absoluta. Muchas veces vamos en contra de las leyes que marcan la evolución del alma y lógicamente el sufrimiento tiene que corregir, tiene que venir a darnos el despertador suficiente para que nos demos cuenta de que esa actitud no es correcta y debemos rectificar. Se progresa de dos maneras, por amor o por dolor. Cuando nos empeñamos en ir en contra de las leyes de Dios, evidentemente. El sufrimiento nos devuelve el mal que hacemos mediante las leyes que rigen el proceso de evolución del espíritu, mediante la ley del karma o ley de causa y efecto, como queramos llamarle. Lo que yo hago me viene para mí, como un boomerang. Así pues, las emociones y los pensamientos son productos de la mente que se originan en el alma. Y ahí tenemos una frase interesante: el pensamiento es la manifestación de la, ma de la mente, es el resumen de lo que hemos hablado. El pensamiento es la manifestación de la mente originado en el espíritu. Este posee, el espíritu posee la facultad mental que expresa el pensamiento y utiliza el cerebro humano para comunicar sus ideas. En esa evolución de la que acabo de hablar, del desarrollo antropológico, sociológico y psicológico del ser humano, hay una evolución también del pensamiento, no solamente de la mente, sino que la evolución del pensamiento acompaña a la evolución de la mente y a la evolución de la conciencia. Y el hombre ha pasado del pensamiento primario al pensamiento intuitivo. El pensamiento primario es el pensamiento que tienen los primeros espíritus cuando reencarnan en planetas primitivos, como estaba la Tierra hace millones de años de años. Cuando el espíritu humano toma por primera vez la reencarnación en un cuerpo, en una forma humana, evidentemente es como una tabla rasa. Es un espíritu sencillo e ignorante, sin experiencia. Por lo tanto, no tiene la experiencia de la conciencia, no tiene la experiencia de la mente y eso lo tiene que ir conquistando y evolucionando a medida que va experimentando. ¿Qué es lo que se experimenta? En primer lugar, el hombre primitivo experimenta sensaciones. En segundo lugar, imita a los animales que es lo que, el medio en el cual se rodea. En tercer lugar, imita hábitos, hábitos que ve a su alrededor. Entonces, en primer lugar, el pensamiento del hombre primitivo es un pensamiento instintivo, se rige prácticamente como un animal, se rige por el instinto de buscar comida, el instinto de procrear, el instinto de refugiarse, el sentido de protección, el miedo, las emociones primarias, el miedo y, y, y alguna que otra emoción, le ayudan en esa búsqueda de protección y en el instinto, y en el desarrollo del instinto de supervivencia. En ese sentido, podemos comprender que el pensamiento primario, junto con la emoción primaria del miedo, son el inicio del proceso antroposocio psicológico evolutivo. Después del pensamiento primario, en el cual no hay comunicación verbal, porque los primeros homínidos lógicamente no tenían el habla para poder comunicarse, se regían por gruñidos y por instinto, como digo, llega lo que es el pensamiento mágico. Pero antes de llegar al pensamiento mágico, en el, entre el pensamiento primario y el pensamiento mágico, hay una fase extraordinaria, maravillosa, que es la aparición del lenguaje. Cuando el hombre empieza a hablar... El pensamiento verbal que él alberga en su mente y que luego le permite comunicarse con los demás, le ayuda en el desarrollo evolutivo de una manera extraordinaria. ...llega pues el pensamiento mágico... ...que es el pensamiento mitológico... ...todavía hoy muchas personas viven en el pensamiento mágico... ...aquellas personas que no tienen capacidad de raciocinio... ...que se dejan llevar de forma descontrolada... ...por sus emociones... ...que no usan la razón... ...que se dejan llevar por lo que les dicen otros... ...que eh, hay todavía mucho de pensamiento mágico... ...y de ahí que mucha ingeniería social... ...y de muchas, de muchas entidades o instituciones... ...que pretenden alguna manipulación de masas en determinados sentidos, usan precisamente esa falta de eh, capacidad de raciocinio y utilizan muchas veces figuras mitológicas, fenoménicas, como la que usaban algunos primitivos o ya algunas civilizaciones primarias que tenían a los dioses de la naturaleza, como que actuaban directamente en el campo en el que ellos se desenvolvían, y todo su pensamiento era fenoménico, mágico y mitológico. El dios de la lluvia había que rezarle para que lloviera, al dios de las cosechas para que la cosecha fuera abundante, y así sucesivamente. ¿no? Eso es el pensamiento mágico. El pensamiento lógico es el que tenemos hoy aquí, hoy en día, en pleno siglo XXI, un pensamiento que interpreta lo abstracto. La abstracción es una capacidad única exclusivamente del hombre, del ser humano. El animal no puede tener capacidad de abstracción... ...porque no tiene ni siquiera conciencia de sí mismo. Tiene pensamientos, los animales tienen pensamientos... ...pero son pensamientos discontinuos. Como no tiene libre albedrío ni voluntad que comande su mente y se rigen por instinto, lógicamente esos pensamientos son desordenados, y se rigen por el instinto, están en una fase primaria, que luego su psiquismo servirá para la evolución de esa fase secundaria, que es la fase ominal, o la fase donde un espíritu incorporará ese psiquismo, y lógicamente dará lugar a la evolución de un ser humano entonces estamos en, ese, en la etapa del pensamiento lógico que está basado en la razón y en los datos nosotros tenemos un cerebro en cual una parte de nuestro hemisferio izquierdo se dedica a procesar los datos, es el hemisferio de la razón, el de la lógica y luego tenemos el hemisferio, el hemisferio derecho que es el, el, el hemisferio que se encarga del procesamiento de la actitud creativa de la intuición, de la belleza de la libertad, el que capta aquellas cosas etéreas que no, que tienen una realidad pero que no se va pasan en un razonamiento lógico, ni se apoyan en unos datos contrastados. Eso ya es una cuestión que te explican los psicólogos de una manera clara. El camino hacia el que vamos es el pensamiento intuitivo, que ya se está dando en muchísimas personas que tienen desarrollo de facultades espirituales, facultades mediúnicas, facultades paranormales y lógicamente son capaces de tener un desarrollo intuitivo extraordinario. Esa es la nueva fase de evolución del pensamiento humano. Pensamiento intuitivo. El pensamiento en el cual el razonamiento deja ya, digámosle tener la preponderancia que tenía, y las facultades espirituales empiezan a tomar cuerpo, empiezan a tener. Forma, empiezan a dominar los aspectos de la voluntad y empiezan a hacer que el ser humano empiece a conectar con lo más profundo de su ser, que es su parte inmortal, que es su alma espiritual, que es su principio inteligente. Ese pensamiento intuitivo supera la razón porque cuántas veces Hemos tenido una intuición que ha ido en contra con lo lógicamente razonable y al final ha terminado por, por tener realidad la intuición y no aquella lógica tan razonable que tenía. Pensemos cuántas veces en nuestra vida ha ocurrido eso y nos sorprenderemos de las veces en que nuestra intuición ha superado nuestra razón o nuestra lógica. Ese pensamiento intuitivo, intuitivo es atemporal y paranormal. ¿Por qué? Porque es capaz de conectar con otras mentes similares a la nuestra, que vibran en la misma sintonía. Así pues, fenómenos como la telepatía, la telequinesia, la precognición, la clarividencia, son fenómenos ya demostrados por la psicología y por la parapsicología y por la psicotrónica. En ese sentido no podemos detenernos en ello, porque no es nuestra cuestión, pero sepamos pues que el pensamiento es una fuerza que emitimos que puede llegar a otras personas, que otras personas la pueden recibir, la pueden captar, y ahí lo igual nosotros recibimos y captamos pensamientos que están en nuestra misma onda mental, en nuestra misma síntesis. Vamos a hacer aquí un alto importante. Aquí el amigo Moazir eh, Costa, que es un profesor de física, eh, ha, tiene una frase en uno de sus libros muy interesante que dice así. La capacidad de sintonía de la mente no es propiedad del cerebro, considerado un órgano material. Este es solo el vehículo de manifestación de la mente que evidencia... Un principio espiritual desarrollado desde la materia inanimada. Efectivamente el principio espiritual surge de las aguas cuando se produce la primera, el primer síntoma de vida y a, a partir de ese caldo de cultivo que se produce con los primeros azúcares y la formación de las primeras células, aparecen los animales unicelulares y empieza el proceso de la vida. Pero ahí hay un principio espiritual, pero no hay un principio inteligente. Esa es la diferencia entre seres que piensan y seres que no piensan. El principio inteligente es un atributo que Dios concede al espíritu humano cuando lo pone a evolucionar, que lógicamente no tienen otros reinos de la naturaleza, aunque ya se prueba con anterioridad en la etapa animal, en determinados animales con un psiquismo evolutivo muy evolucionado, que empiezan a tener ya, después del instinto, determinados tipos de pensamientos discontinuos, que lógicamente también empiezan a preparar lo que será el psiquismo de ese animal para poder incorporar el día de mañana un espíritu con voluntad propia, conciencia de sí mismo y capacidad de pensamiento y libre albedrío. Eh, durante 80 años la ciencia psicológica estuvo centrada única y exclusivamente en el cerebro racional. 80 años viendo los psicólogos analizando únicamente el coeficiente intelectual. Decían, ¿cómo es posible que este señor que tiene un coeficiente intelectual de 180, 190, una persona inteligentísima que tendría que estar triunfando en la vida, fracase en la vida? ¿Cómo es posible que esta persona que no tiene apenas un alto coeficiente intelectual está triunfando en la vida? Pues precisamente porque le faltaba la otra parte, el cerebro emocional. El pensamiento y la emoción van unidos. Son cosas distintas, pero van unidas. Cuando, por ejemplo, una persona está distorsionada, desequilibrada emocionalmente, su capacidad de pensamiento se merma, pierde capacidad de concentración pierde capacidad de análisis, se distorsionan sus eh, procesos cognitivos, porque la emoción está empañando, ensuciando el pensamiento. Y a la inversa, cuando una persona que es sumamente eh, inteligente, carece de sensibilidad, carece de emociones, ¿eh? Evidentemente esa persona no tiene capacidad de entender ni de ponerse en el lugar de los demás, ni tiene la empatía suficiente para establecer relaciones fructíferas, afables, comprender al otro, ponerse en su lugar. Es decir, merma también la falta de sensibilidad y la falta afectiva, merma la capacidad de evolución, desarrollo y éxito de la persona. Esto lo tenemos que tener bien en cuenta. Entonces tenemos un cerebro racional y un cerebro emocional y la emoción y el pensamiento están íntimamente relacionados. La gran profesora y descubridora de esa ciencia llamada psiconeuroinmunología, la canadiense Candace Pérez, que fue junto con sus compañeros eh, neurólogos eh, propuesta para el premio Nobel, en su libro Moléculas de la emoción, nos dice que tanto la mente como la emoción están íntimamente relacionadas y no pueden separarse del cuerpo humano. La mente y la conciencia son inmateriales, como ya hemos visto, como ya hablábamos del pensamiento que produce de la mente. Hoy en día todos los neurólogos serios, todos los neurólogos y psicólogos serios y psiquiatras, Coinciden en que la mente y la conciencia no son materiales. Donde no se ponen de acuerdo es cuál es el origen de esa mente y de dónde procede. Porque hay quien dice que, aunque no sean materiales, proceden de un epifenómeno material producido por las sinapsis cerebrales y, como consecuencia de una exudación del cerebro, aparece la mente hay quien dice que eso es imposible porque de una cosa material no puede surgir una cosa inmaterial lo que sabemos por la gran mayoría de los grandes eh, psicólogos transpersonales del momento y neurólogos del momento es que tanto la mente como la conciencia son inmateriales no tienen un espacio definido están en nosotros forman parte de cada una de nuestras células no están ni en la cabeza ni en los pies forman parte de cada una de nuestras células porque nosotros cuando experimentamos las sensaciones y las experiencias del mundo que nos rodea lo experimentamos por todos los poros de nuestra piel y por todos nuestros sentidos por todos los sentidos del oído, de la vista del tacto, los sentidos de la piel, todo que nosotros todo aquello que nosotros experimentamos llega como experiencia o sensación a nuestra alma humana a través de ese cuerpo intermedio que es el perispíritu y que juega un papel importantísimo en lo que es el pensamiento como luego a continuación veremos Ahí tenemos una frase que dice así, el cerebro es su centro y el corazón su espejo. Se está refiriendo a la mente. La mente tiene su centro, aunque no esté ubicada en él, tiene su centro en el cerebro donde está el sacramental que es uno de los centros de fuerza del perispíritu que canaliza la energía mental, los pensamientos y las emociones. Y el corazón es el espejo, porque en el corazón, con la emoción que hemos visto, al ir unida a la razón, combina de tal forma que ya hoy en día numerosos neurólogos están descubriendo que determinadas energías electromagnéticas del ritmo cardíaco influyen precisamente en nuestros procesos cognitivos y que determinados procesos cognitivos y pensamientos influyen determinados, en determinadas cuestiones del tipo cardíaco. En ese sentido hay una relación que está todavía empezando a investigarse por la ciencia materialista entre cerebro y corazón, que son atributos de la mente, lo que funciona en cuanto a las energías que están unidas a través del perispíritu, del chakra cardíaco y del chakra coronario. Bien, estos es a títulos de, eh, de influencia. Vamos a ver ahora algo que nos interesa sobremanera explicar. Eh, vamos a ir rápidos porque el tiempo está siendo demasiado corto. No sé si os estáis aburriendo, pero si no os estáis aburriendo, continúo. Vale. Materia mental. Ahí vemos una frase de Werner Heisenberg. Heisenberg fue Premio Nobel de Física y fue eh, uno de los grandes investigadores y científicos del siglo XX. Heisenberg decía: la materia prima del mundo es la mente. Pero 4.000 años antes que Heisenberg, Hermestil Magisto en, en el antiguo Egipto decía, en antiguo Egipto, perdón, decía. Todo es mente, el universo es mental. Efectivamente, la mente es la materia prima no solamente del mundo físico que se ve, sino del mundo espiritual que no vemos. El poeta, un poeta muy, muy inspirado, dijo que todo el universo, toda la creación es un pensamiento de Dios. Podría definirse así, aunque realmente no sea así, pero podría definirse así en términos poéticos. Y evidentemente la mente de Dios en la que ha creado el universo. En el número, en el ítem número uno del libro de los espíritus de alan Kardec, se da la definición de qué es Dios, y allí los espíritus responden, la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Responde a la pregunta de qué es Dios, y no quién es Dios. Porque normalmente las religiones siempre nos responden al concepto antropológico de quién, quién es Dios, como si tuviera que ser una figura, no, no. ¿Qué es Dios? Eso es lo importante de esa definición. ¿Qué es Dios? Inteligencia Suprema, la mente universal, la mente que crea lo que nosotros somos. Porque según las leyes que nosotros podemos comprobar, tanto en la física, como en la química, como en la biología, toda causa tiene un efecto. Entonces, un efecto inteligente solo puede proceder de una causa inteligente. Si admitimos que nuestra mente y nosotros mismos somos inteligentes y tenemos inteligencia, tenemos que admitir por fuerza que hay una causa e inteligencia de la cual procedemos, de la cual somos originarias. Por lo tanto, ante un efecto inteligente que es el ser humano, la causa inteligente que lo ha creado es la voluntad de Dios. Bien vamos rápidamente con esto de la materia mental eh, hoy en día la física cuántica nos explica que todos son campos de energía campos cuánticos en los cuales estamos interactuando y es lo que estamos explicando nuestra mente está estamos constantemente emitiendo pensamientos emociones sentimientos al espacio y a nuestro alrededor y vamos lógicamente auto nutriéndonos y autoalimentando de otros pensamientos similares a los nuestros y emociones similares a los nuestros personales o externos como hemos visto con el ejemplo de la estación de aquellos pensamientos que llegan hasta nosotros el gran padre de eh, muchos de los inventos que hoy en día tenemos en el siglo XXI fue un grandísimo eh, una grandísima un grandísimo personaje llamado nikola tesla no sé si ustedes habrán oído hablar de él nikola tesla decía una frase lapidaria si quieres saber y descubrir los secretos del universo Tienes que pensar en términos de energía, vibración, sintonía y frecuencia. Eso mismo es lo que estamos hablando aquí. Todo el universo se rige en términos de energía por las leyes de la sintonía y de la frecuencia, como se rigen nuestros pensamientos. Dentro del campo eh, global del que nos habla Allan Kardec, que es la sustancia primitiva o fluido cósmico universal, del cual se derivan todas las transformaciones que dan origen a la materia y del cual salen los fluidos ponderables e imponderables, los ponderables son aquellos que se, puede, se materializan en las formas físicas y los imponderables son aquellos otros que no vemos pero que también existen. El aire no lo vemos, existe. Las ondas energ energéticas, las ondas hercianas no las vemos pero existen. Todo aquello que existe pero que no vemos, lógicamente es imponderable, no se puede a veces medir ni pesar muchos de ellos, otros sí. Entonces, tanto la ponderabilidad como la imponderabilidad surgen de esa sustancia primitiva universal que se va transformando, según se nos explica, a través del Génesis y del libro de los espíritus, en la filosofía cardesiana y que yo recomiendo que se lea en profundidad. Entonces es importante conocer esto para saber que existe una, igual que nosotros vivimos en una atmósfera en la cual hay un aire y respiramos de forma mecánica, automática, sin darnos cuenta, nosotros no somos conscientes de nuestra respiración a no ser que nos paremos a pensar en ella, no somos conscientes de nuestra digestión a no ser que nos paremos a pensar que la estamos sintiendo actuamos mecánicamente nuestro cuerpo hay funciones que realiza de forma mecánica, por lo tanto en este sentido el pensamiento es algo diferente a este tipo de cosas de las que estamos hablando el principio espiritual es una cosa y el principio inteligente es otra, el principio inteligente es creado por Dios al igual que el principio espiritual pero está determinado para una serie de objetivos dedicados a la evolución de unos seres que podrán y pueden conocer a Dios, que son los hombres, la raza humana. Entonces, eh, el pensamiento, cuando nosotros lo estamos nutriendo de determinadas maneras o lo repetimos, muchas veces crea en nosotros imágenes la imagen es una cosa que está permanentemente dentro de nosotros pasa muchas veces y últimamente los neurólogos han realizado algunos experimentos sorprendentes completamente uno de ellos, creo que lo hemos mencionado en alguna ocasión, el hecho de colocar a una serie de personas sentarlas en un experimento, colocarles unos, unos cascos de eh, sensibilidad de las sinapsis cerebrales y darles a todas esas personas una, una imagen que era igual para todos, ¿eh? una imagen igual para todos. Las personas ven la imagen y mientras están viendo la imagen se registran las actividades del cerebro, se registran en los distintos ordenadores las actividades del cerebro, qué áreas cerebrales se estimulan o qué áreas cerebrales se iluminan porque han impresionado a la persona que las está viendo... y lógicamente eso tiene su reflejo en el cerebro. Posteriormente se retiran esas imágenes... hacen salir a esas mismas personas... y al cabo de una hora las vuelven a hacer entrar... las sientan en el mismo lugar... les colocan los mismos cascos... y entonces les dicen... cierren ustedes los ojos... imaginen... la imagen que vieron hace una hora. Entonces la persona... Recrea en su mente la imagen que vio una hora anterior y curiosamente se estimulan las mismas áreas cerebrales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la imagen es igual que la memoria? Lo que quiere decir es que la imagen y la memoria forman parte de la mente, son inmateriales. Y lógicamente la neurología va descubriendo con todo este tipo de experimentos que la mente coordina, dirige a través de nuestra voluntad, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, lo que recordamos, los, los recuerdos que afloramos, dependen de nuestra manera de comportarnos a nivel mental, a nivel de nuestros pensamientos y a nivel de nuestras emociones y acciones. Además de todo esto, cuando nosotros recreamos determinadas imágenes en nuestra mente por repetición, creamos lo que se denomina como patrones o hábitos mentales. Esos hábitos mentales pueden ser positivos si nuestra vida se dirige de una manera ordenada, de una manera lógica, de una manera coherente, si somos personas honestas con nuestros errores, con nuestras faltas, si vamos caminando por la vida y actuando con un, un, unos pensamientos rectos, sin querer dañar a nadie, con unas emociones, unos sentimientos nobles. Cuando nosotros adoptamos esta actitud, evidentemente, nuestros patrones mentales, nuestros hábitos mentales que se van esculpiendo nuestro subconsciente y van quedando grabados, van evolucionando nuestro campo mental, nuestro campo de las ideas, luego va evolucionando nuestra manera de hablar y luego nuestra manera de comportarnos y de actuar, porque como decía Aristóteles ya hace muchísimo tiempo en la antigua Grecia, un pensamiento conduce a, un, a una acción una acción repetida conduce a un hábito y un hábito repetido lleva a la construcción de un carácter o un temperamento. Esto que ya sabían los griegos es lo que estamos explicando aquí. Por repetición, por hábitos mentales, de pensamiento y de emociones, construimos nuestra propia realidad. Lo de las mentes interconectadas ya lo hemos hablado, mentes que nos pueden influir y que nosotros podemos influir. Y luego me gustaría terminar con esto. Pensamiento creador que busca la conexión con el pensamiento cósmico. Hemos visto esos cuatro tipos de evolución del pensamiento, estamos en el pensamiento lógico, vamos caminando hacia el pensamiento intuitivo, pero la finalidad de eso es llegar al pensamiento cósmico, llegar a conectar con el pensamiento cósmico. ¿Ha habido personas que han conectado con el pensamiento cósmico? Pues sí, de forma coyuntural, de forma particular. Cuando nosotros estamos ante una situación una los artistas en esto son muy muy muy claros muchas veces muchos artistas eh, la belleza eh, la literatura la música eh, todo este tipo de cuestiones que elevan el patrón vibratorio de, de las personas que las ejercen o de muchas no de todas cuando en determinados momentos ha habido personas a lo largo de la historia que han podido conectar con el pensamiento cósmico cuando nosotros por ejemplo escuchamos una melodía como el aleluya de gente y nos emocionamos y somos capaces incluso de llorar ante la, la belleza de esas notas musicales. Evidentemente nos quiere hacer ver que a través de esas notas musicales, Händel captó parte, una ínfima parte del pensamiento cósmico. Cuando no solo gente, sino otra persona de la literatura universal escribió un libro maravilloso que lógicamente eleva de forma sustancial extraordinaria nuestras capacidades mentales y nuestras capacidades de amar, de, de perdonar, de ayudar, eleva nuestra conciencia de una forma extraordinaria. Lógicamente, esa, esas, esos puntos de genio, esos puntos de espiritualidad tan elevados, es porque esas personas conectaron en ese instante, en un determinado momento de su producción, de su arte o de su, o de su maravilloso genio, con ese pensamiento cósmico. Eso, que es ahora de forma coyuntural y apenas de determinadas personas, es la conquista que nuestro pensamiento tendrá que alcanzar algún día. Por lo tanto la gran respuesta viene a la pregunta ¿Somos lo que pensamos? Llegado a este punto, ¿qué podríamos decir? Somos lo que pensamos sin duda somos lo que pensamos aunque no lo creamos ¿y por qué? porque si hablamos del pensamiento y de la vida espiritual veremos que ahí hay una frase de Kardec en el item 459 que dice así influyen los espíritus sobre nuestros actos y pensamientos y dice así su influjo es mayor de lo que creéis porque con frecuencia son ellos los que os dirigen cuando nosotros no vigilamos nuestros pensamientos, o mejor dicho nos dejamos llevar por esos pensamientos negativos, perversos, malvados, que llegan a nuestra mente y los alimentamos, entonces lógicamente existen espíritus que por sintonía, los que nos han emitido ese pensamiento se pueden acercar, sintonizan con nosotros por la frecuencia vibratoria del pensamiento que es similar a la de ellos y evidentemente empiezan a manipular nuestra mente y empiezan a sembrar en nuestra mente más pensamientos de ese tipo y si nosotros no somos capaces de cortarlos a tiempo y sustituirlos por otros de signo contrario o de naturaleza contraria evidentemente estamos haciéndonos un daño terrible a nosotros mismos y podemos caer en procesos obsesivos de mucha gravedad pensamientos propios y ajenos, ¿cómo distinguirlos? También Kardec en el ítem 461 da contestación a este a esta pregunta, ¿cómo distinguir los pensamientos que son propios de los que son ajenos? Nosotros somos almas que pensamos, espíritus que estamos dentro de un cuerpo físico, otras mentes nos pueden influenciar con sus pensamientos como nosotros podemos influenciar a otras. Entonces. Normalmente un pensamiento ajeno a nosotros, cuando nos es inspirado, es como una voz que nos habla. Y normalmente hay veces que nosotros en los procesos que tenemos de pensamiento, tenemos pensamientos contrarios. Un pensamiento que piensa y te dice esto es blanco y luego a continuación te viene otro pensamiento que te dice, no, no, eso no es blanco, eso es negro, hay contradicción. A veces nos ocurre pensamientos contradictorios. Uno de ellos no es nuestro, seguro. Uno de ellos no es nuestro. Entonces, ¿cuál es el nuestro? Normalmente, como dice Kardec, el primero que nos llega suele ser el nuestro el primero que nos llega suele ser el nuestro y si escuchamos algún pensamiento que nos llega y que lógicamente es como una voz que se nos habla, eso es un pensamiento inspirado de espíritus positivos, porque no solamente nos afectan los espíritus negativos también nos afectan espíritus positivos a través de esa corriente mental, de ese flujo mental, de esa onda mental que es el pensamiento, porque el pensamiento es una onda mental que se registra como ya hace muchísimo tiempo que demostraron los neurólogos, es una energía que actúa, actuante. Y la prueba de ello es lo que vamos a explicar ahora. En el capítulo 14 del libro del Génesis, que yo recomiendo que se lea de forma extraordinaria y detallada, Kardec explica el proceso de los fluidos. Igual que nosotros vivimos en una atmósfera donde respiramos el aire, en el mundo espiritual existe una atmósfera espiritual formada por fluidos. Los fluidos que son el vehículo del pensamiento. Los pensamientos se trasladan a través de esos fluidos. Y esos fluidos existen en distintas graduaciones, en distintos estadios. Conforme nos vamos separando de la Tierra, los fluidos o energías, si queremos llamarla energía, o campos energéticos, si queremos llamarla así, conforme nos vamos separando de la Tierra son menos densos. La vibración para estar en esos campos energéticos es mucho más rápida y mucho más alta. Conforme nos vamos acercando a la Tierra son más densos, más deletéreos, más mórbidos, más pesados. Porque los fluidos, igual que las energías, se pueden medir, son ponderables, se pueden medir. Entonces, los fluidos espirituales son el vehículo del pensamiento, pero a su vez el pensamiento puede, con la voluntad de los espíritus, moldear esos fluidos aglutinarlo, condensarlo, dispersarlo, hacerlos desaparecer, formar imágenes, formar objetos fluídicos como el químico que está manipulando los gases... y puede cambiar las estructuras de los gases... de un momento para otro... aplicando determinadas cuestiones de temperatura... de energía, de electromagnetismo, etcétera, etcétera... o como el agua que cambia de estado constantemente... de líquido pasa sólido, de sólido pasa vaporoso el agua es siempre la misma, H2O, sin embargo se presenta en tres formas distintas, sólida, líquida y gaseosa. Pues igual que ocurre con el agua, igual que hacen los químicos con los gases, exactamente igual los espíritus pueden hacer con los fluidos. De ahí que las manifestaciones espirituales, obedecen a este fenómeno. Un espíritu con su voluntad y su pensamiento es capaz de construir en el mundo espiritual formas, imágenes, aglutinar fluidos y a través de facultades de mediunidad, a través de personas que tienen sensibilidad, presentar fenómenos de manifestación, de materialización, etcétera, etcétera. Para el pensamiento no existen límites y para la voluntad del espíritu menos todavía el perispíritu que nosotros tenemos ¿eh? y que es nuestro cuerpo intermedio entre cuerpo físico y alma o espíritu tiene la misma naturaleza de los fluidos espirituales ¿qué quiere decir eso? porque los pensamientos que recibimos ¿eh? Y los pensamientos que no son nuestros, tanto los nuestros como los externos, afectan a nuestro perispíritu de una manera total. Pensamientos y emociones, de una manera total. Y si son pensamientos de naturaleza negativa, mórbidos, deletéreos, pensamientos de odio, de envidia, pensamientos cargados de negatividad, de remordimiento o incluso pensamientos propios, derivados de sentimientos de culpa profundos, derivados de... Procesos de remordimiento, de rencor hacia otras personas. Todas esas emociones y pensamientos, tanto propias como ajenas, se impregnan en nuestro priespíritu, porque son de la misma naturaleza que los fluidos espirituales. ¿Y qué ocurre con eso? Lo que ocurre con eso es que son el proceso de muchísimas enfermedades que son somatizadas en los órganos físicos, y que tienen su origen precisamente en los pensamientos y emociones descontroladas. Esto ya lo demuestra la ciencia, como he dicho a través de esa disciplina de la medicina llamada psiconeuroinmunología. La somatización de enfermedades, la medicina psicosomática, es la medicina ya no del futuro, es la medicina del hoy. Cuando estamos nada más en la medicina organicista, aquella que solamente atiende a la materia, al cuerpo, estamos fracasando. Porque muchas de las enfermedades proceden de la mente. Bien. Eh, y luego una cosa muy importante el pensamiento produce un efecto que reacciona sobre lo moral es lo que estamos comentando si nosotros queremos tener un cuerpo físico saludable si nosotros tenemos, queremos ten, elevar nuestro patrón vibratorio espiritual si queremos tener una vida equilibrada a nivel mental, a nivel emocional procuremos por hacer que nuestros pensamientos, nuestras emociones tengan un rango o naturaleza de bondad un rango o naturaleza positivo pensamientos y emociones ordenadas, nobles, positivas. Elevada, como dice el gran eh, neurólogo de neurociencia afectiva de la Universidad de, de Nuevo México, el doctor Richard Davidson, un cerebro sano es un cerebro bondadoso él demostró que las sinapsis neuronales de nuestro cerebro se mejoran, son capaces de cambiar, transformarse, sanar y mejorarse si nuestros pensamientos son bondadosos, si nuestros pensamientos y nuestras, y nuestras emociones son positivas y no negativas. Ahí tenemos cómo el aspecto moral, ético de nuestros pensamientos y emociones afecta nuestra condición psicológica, fisiológica, biológica y, por supuesto, la doctrina de los espíritus explica esto mejor que nadie... ...por lo que estamos explicando... ...y explica las causas, explica los efectos... ...y explica la realidad. Mente y muerte. ¿Por qué he querido poner esto? Es una cosa muy interesante. ¿Qué es lo que creemos que ocurre... ...con nuestra mente cuando morimos? Cuando morimos tenemos un proceso de transición... ...eso ocurre a todo el mundo. Pues ese proceso de o ...de turbación... ...es lógicamente más rápido o más lento en función de cómo hemos venido pensando y los hábitos mentales y los patrones de nuestra onda mental antes de llegar al momento de la muerte. Si yo soy una persona con hábitos mentales perniciosos, negativos, que estoy siempre pensando mal y digamos, victimizándome constantemente, creyendo que los demás tienen la culpa de todo lo malo que me ocurre, etcétera, etcétera, pues lógicamente cuando llegue el fenómeno de la muerte voy a estar, mi mente va a extraer, constantemente de mí todo ese patrón que no he sabido solventar y el que va, y es el que va a condicionar mi situación en el tránsito hacia el otro lado de la vida me va a retardar en el proceso de desprendimiento me, va a, me van a condicionar esas energías mórbidas y deletéreas porque me van a dejar pegadito a la cosa material a las sensaciones materiales y lógicamente eso genera turbación, genera dolor, genera sufrimiento. Debemos de cambiar nuestra mente para que llegado el momento de la muerte, nuestros hábitos mentales, nuestra forma de pensar y de sentir, sea acorde con las leyes de Dios. Es decir, ejerciendo la bondad en todo momento, ejerciendo el perdón, ejerciendo esa frase maravillosa del maestro de maestros, Amar a los otros como a vosotros mismos, porque el amor, que es la energía primitiva del universo por la cual Dios crea, el universo, lógicamente, es una cuestión que produce la sanación de todas las faltas. El amor es terapéutico, lo hemos explicado en otras ocasiones. No solamente es una cuestión ético-moral, no solamente es una cuestión de sentimiento afectiva, es terapéutico. Cuando vibramos en amor, nuestras energías se vuelven sutilísimas, empiezan a vibrar de una manera rapidísima, elevan nuestro patrón vibratorio y evidentemente cada vez que vibramos en amor, Estamos conectando con fuerzas positivas extraordinarias que acompañado al esfuerzo por ser mejores día a día, por superar nuestras debilidades y nuestras imperfecciones, hacen que nuestra alma inmortal se eleve y lógicamente encuentre las fuerzas necesarias para superar todas las dificultades que puedan venir en nuestra existencia terrena. Los fluidos actúan sobre el periespíritu y este reacciona sobre el organismo material. Si son efluvios de buena naturaleza, el cuerpo recibe una impresión favorable. De lo contrario, la impresión es penosa. Y si son permanentes y enérgicos, dan origen a las enfermedades. Alán Génesis capítulo 14, cuando nos habla de los fluidos. Bien, vamos terminando porque eh, son las 8 y 20. De todo lo que hemos hablado, de la influencia de, nuestra en, de, de nuestros pensamientos, cuando nosotros formamos las imágenes, hay una cuestión que se denomina como la ideoplastía. La ideoplastía son las imágenes que nosotros alimentamos constantemente en base a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, y que llegan a crear formas e imágenes que, aunque en un momento determinado no pensemos en ellas, si las hemos repetido constantemente, afloran de nuestro inconsciente y pueden perturbarnos o pueden ayudarnos. Si nosotros trabajamos en el bien, estamos haciendo cosas positivas, intentando mejorarnos día a día, intentando llevarnos mejor con aquellos que nos rodean, intentando ser honestos, ser comprensivos, ser caritativos y ser solidarios, que no nos quepa duda, que las imágenes mentales provocadas por nuestros sentimientos y emociones serán imágenes positivas y elevadas. Y eso va creando un campo de energía a nuestro alrededor que supone una auténtica protección para las influencias negativas porque los fluidos opuestos se repelen y cuando nosotros vibramos en vibraciones energéticas altas y con fluidos positivos y elevados los espíritus negativos no pueden llegar a nosotros, si llegan salen rápidamente no tienen acceso hacia nosotros nuestro periespíritu, que es de esa misma naturaleza construye una coraza por nuestros buenos pensamientos por buenas, nuestras buenas emociones por nuestra forma de comportarnos y de actuar, así es la clave de la vida en lo que respecta a las relaciones por frecuencia y sintonía con espíritus que están en el otro lado de la vida y también con las mentes de aquellas personas que están encarnadas y que se acercan a nosotros ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que nos dicen, aquella persona no te acerques que es una persona tóxica? ¿cuántas veces? debemos de intentar procurar no discriminar a nadie porque esa persona que creemos que es tóxica, a lo mejor está pasando por unos procesos que lógicamente precisa superar en su proceso evolutivo. No somos quienes para juzgar, no juzguemos si no queremos que nos juzguen. Ahora bien, lo que no podemos hacer es dejarnos contaminar por esa persona tóxica, si realmente lo es, que no lo sabemos. Nosotros tenemos que, tenemos que procurar mantener nuestro equilibrio, nuestra armonía. Y un buen equilibrio y una buena armonía parte por un pensamiento positivo. Entonces, vamos construyendo nuestro alrededor, nuestro campo de energía, nutrido y alimentado por nuestros pensamientos y nuestras emociones. La fuerza mental es la energía plástica de la mente que sale del fluido cósmico universal y podemos usar, como se usa en los distintos experimentos que se han realizado eh, respecto a las potencias mentales la manipulación fluídica es lo que hemos comentado anteriormente, lo que hacen los espíritus en el plano espiritual, que pueden manipular por el pensamiento y por la voluntad los fluidos espirituales por eso cuando se quieren presentar a una persona y quieren que la vea, adoptan su forma a la imagen que tenían en la última vida para que la persona lo reconozca, y si se quieren presentar con el ropaje o con la imagen que tenían de cuatro existencias anteriores adoptan mediante su pensamiento y su voluntad los fluidos que construyen su imagen y que tenían hace cuatro o cinco existencias para que la gente pueda verlo de esa otra manera. Así pues, el pensamiento moldea y modela las imágenes a voluntad. Pasemos a otra. Por lo mismo los ambientes fluídicos, ¿cuántas veces hemos entrado a un sitio y hemos dicho, uy me encuentro mal, hay aquí energía, unas vibraciones negativas? ¿A qué corresponde? No tienen por qué haber allí espíritus negativos. Puede ser que hayan espíritus, de los que llegan, eh, personas encarnadas que entran allí con muchos pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos, si entran muchas personas en ese sitio, quedan en el ambiente, en lo que se denomina la psicosfera, porque son campos de energía. Y en ese ambiente, por ejemplo, en un sitio donde hay muchas personas eh, etílicamente perjudicadas, alcohólicos, pues lógicamente si uno entra allí, pues lógicamente las energías que hay allí no son positivas. Y evidentemente uno se encuentra mal si no está habituado a esas energías nota esa sensación capta el malestar capta la incomodidad te digo en este campo como en el campo de un lupanar en el campo de, de, de un sitio donde se consuma droga constantemente donde las mentes están completamente desviadas y al mismo tiempo en esos campos de energía tan negativos tan mórbidos tan deleterios con fluidos tan densos acuden entidades a través por el pensamiento y las acciones de esas personas que lógicamente incentivan todavía más estas cuestiones así pues los ambientes fluidos los creamos los encarnados y los desencarnados no solamente los espíritus, los creamos los dos y muchas veces vamos a sitios donde hay mucha aglomeración de gente y la persona sensible se encuentra mal, porque evidentemente en ese sitio, en ese momento, pues a lo mejor proliferan más las energías no elevadas, más bien negativas, que no las energías positivas. ¿eh? En el hogar pues ocurre exactamente igual, hay hogares donde los ambientes son realmente eh, nefastos, creados por las mismas personas que componen el hogar, un padre violento, una madre posesiva... Un, eh, unos hermanos que no quieren saber nada entre ellos que están constantemente eh, peleándose familias desestructuradas que no por cuestiones de tipo socioeconómico sino por la actitud eh, de baja condición moral de los miembros que en ella viven que se están haciendo daño unos a otros permanentemente donde no, hogares donde no reina el amor donde reina eh, la imposición, la violencia, el desprecio, el desengaño todos esos ambientes condicionan a las personas y los llevamos nosotros, nosotros formamos parte también de ese ambiente, cuando formamos parte de ese, de ese lugar y nuestros pensamientos y emociones quedan circunscritos también en aquellos lugares que habitualmente fomentamos. Así pues los ambientes fluidos, fluídicos los podemos cambiar con fluidos positivos alejarse de los espíritus inferiores permite sanear los fluidos propios en el hogar mismo cuando tenemos vemos que hay algo que no está bien la oración es un recurso poderosísimo, pedir ayuda pedir a Dios, pedir a los espíritus superiores que nos ayuden y limpien el ambiente de la casa es muy importante porque lógicamente si hay algún espíritu negativo que ha venido con nosotros o han venido personas negativas que han impregnado con sus pensamientos de envidia porque muchas veces invitamos al vecino y el vecino es un envidioso y está allí viendo el cuadro que tenemos o está viendo tal, y nosotros no somos conscientes de esa situación pero los pensamientos de envidia del vecino quedan ahí impregnados y si son constantes, reticentes y son fuertes, pues evidentemente en un momento determinado él se va, pero esos pensamientos quedan y pueden afectarnos he puesto un ejemplo muy simple no bien eh... Vamos a, dar paso, vamos a pasar también para la conclusión porque mmm, llevamos ya una hora y creo que es suficiente eh, el tema para concluir. Hay una frase ahí de Blaise Pascal, uno de los grandísimos filósofos, matemáticos, investigadores y descubridores del siglo XVII, que decía así Si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúes. ¿Qué quiere decir eso? Todos en la vida, de una u otra manera, llevamos una especie de máscara psicológica que es la manera en cómo queremos que nos vean los demás. Todo, absolutamente todo. La persona que se denomina auténtica, esta persona es auténtica, es porque procura quitar esa máscara y presentarse ante los demás como es, como es realmente. Entonces, eso hace referencia a esas personas que tienen la máscara tan, tan, tan incorporada que el personaje supera a la persona. No sé si me explico lo que quiero decir. Han interiorizado tanto la imagen que quieren dar a los demás, que no son de esa manera, pero hacen de esa máscara que ellos tienen ¿eh? la realidad y encima se la creen. Es como cuando nosotros decimos esta persona se cree sus propias mentiras, se cree que es así y se cree su propia pues efectivamente, esas personas existen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esas personas? Esas personas se forman su mundo y lógicamente empiezan a actuar de forma contraria a lo que pensaban en un principio, porque ellos a lo mejor en principio saben que lo que están haciendo no es correcto, por eso usan esa máscara, por eso quieren usar ese papel no actúan como piensan, y terminarás pensando como actúan. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final terminan llevando una vida total y absolutamente desequilibrada y pensando de forma ficticia aquello que quisieran ser y nunca van a llegar a ser porque no es su propia esencia. Y lógicamente esas personas acaban completas y absolutamente desequilibradas porque no son capaces de entenderse siquiera a sí mismas. Entonces Pascal... Decía eso, si no actúas como piensas, terminarás pensando cómo actúas. Tenemos que intentar ser honestos con nosotros mismos. Mediante un ejercicio de meditación, de introspección personal, podemos conocernos un poquito nosotros mismos, saber cuáles son nuestros grandes defectos. Todos tenemos defectos y tenemos también grandes virtudes. Si no, no estaríamos aquí. Entonces, conocernos a nosotros mismos implica conocer esas falencias que tenemos, esas debilidades y tenerlas presentes. Porque si intentamos huir de ellas, nunca las vamos a solucionar. Debemos tenerlas presentes para iluminarlas, para decir constantemente, ojo, ojo con esto que yo soy así se me va el pistón debo de llevar cuidado y entonces, ¿qué es lo que hacemos? ponemos por delante al director de la mente que es la voluntad y la voluntad controla nuestro deseo descontrolado controla nuestro raciocinio perturbado controla las imágenes desordenadas propias de nuestros hábitos y controla la memoria y los recuerdos negativos que vienen para poderlos aplacar. La voluntad, lógicamente, es la clave para controlar los pensamientos. Y cuando nos venga un pensamiento negativo, sustituirlo por otra. Por eso hablamos ahí de fuerza, voluntad y dirección del pensamiento. Cuando nos venga un pensamiento negativo, la manera no es rechazarlo, es sustituirlo por otro positivo. Si yo ocupo mi mente con otro positivo, el negativo se marcha. Lo que no puedo hacer es decir, vete pensamiento negativo, vete, vete, vete, vete. No, sustituyelo por otro positivo. Cámbialo antes de que tome carta de naturaleza en tu mente y construya un hábito mental o una onda mental que perjudique a otros y que llegue hasta otros. Sustitúyelo por otro positivo. El poder creador del pensamiento ya lo hemos visto, tanto en el plano espiritual como en el plano físico. Creamos a nuestro alrededor nuestras energías, somos muchas veces lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Vamos construyendo nuestro propio universo. El, control, el controlador del pensamiento es el alma, en definitiva, el alma y su voluntad, su capacidad volitiva, la capacidad volitiva del alma. Y el consejo del mayor psicoterapeuta, que era el Maestro Jesús, era algo parecido a lo que vemos aquí, allá donde tengas tu mente, tendrás también tu corazón. Si tú tienes tu mente en las riquezas materiales, en el, si, si tu tesoro está imbuido de eso, vas a ir hasta el momento de tu vida y no vas a ser el más rico del cementerio. Todo lo contrario, vas a fallecer, vas a dejar tu cuerpo y tu mente va a seguir pensando en tu herencia, en tu tesoro. No te vas a poder desprender, no podrá tu alma liberarse a no ser que sufras un proceso largo de dificultad para poder liberarse de esa situación. Entonces, no tenemos nuestra mente, tenemos nuestro corazón. O lo que es lo mismo, como decía el Buda, el deseo nos hace esclavos. El deseo es el que nos lleva al sufrimiento. Cuando una persona se libera de los deseos perturbadores, evidentemente, alcanza la emancipación espiritual. Porque cuando nosotros deseamos con profusión algo, y lo obtenemos, de repente, se calma esa ansiedad. Pero hay personas que no tienen suficiente con eso, estás constantemente, cuando no tienen una cosa, quieren otra mejor, y otra mejor, y otra mejor. Eso les hace esclavos del deseo, les hace esclavos de esas, de esas cuestiones. Y el deseo esclaviza. Entonces, liberarnos de aquellas cuestiones que nos atan a lo material, que nos condicionan a lo material, para sustituirlo por la actitud de crear aspirar y desear lo espiritual, lo positivo lo que llevamos interiormente la creación que somos, que no es ni más ni menos que un espíritu en evolución con los atributos latentes de la divinidad, todos si queremos podemos llegar al sitio al que estamos destinados, unos antes y otros después. Y merece únicamente nuestro propio esfuerzo, la ejecución del mismo, el poderlo conseguir. Así pues, queridos amigos, la vida es el reflejo de la mente y el pensamiento coordina, dirige e influencia nuestra vida de manera que ni siquiera podemos sospechar prestemos atención a nuestros pensamientos sustituyámoslos por pensamientos positivos alcancemos ese patrón moral del que estamos hablando, cambiando nuestras emociones negativas por otras positivas y elevaremos nuestro patrón vibratorio, llegaremos a ese pensamiento intuitivo del que hemos hablado conectaremos con las fuerzas espirituales superiores, recibiremos la ayuda del plano espiritual de manera extraordinaria y cualquier dificultad, incluso las aflicciones o los sufrimientos que nos puedan acontecer serán para nosotros no expiaciones sino pruebas de desarrollo personal, de crecimiento, de resiliencia y de elevación moral que nos permitirán transcurrir por nuestra vida de una forma equilibrada, acorde a las leyes de Dios y lógicamente cumpliendo sin darnos cuenta el compromiso espiritual que todos aceptamos antes de venir a la tierra muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima oportunidad quedo a disposición de las preguntas eh, bueno, si hay alguna pregunta sí, en el chat sí. adelante bueno. en primer lugar felicitarte por bueno, la posición, que ha sido muy interesante y tenemos aquí varias preguntas que nos han hecho a través del chat una de ellas es ¿la glándula pineal recrea imágenes o es una realidad? si recrea imágenes o okay? qué o es una realidad la glándula pineal es un órgano fisiológico está en, nuestro, en el centro de nuestro cerebro. Lo que ocurre es que la glándula pineal lo que hace es reflejar, captar las energías de nuestro pensamiento. Y muchas veces es la transmisora y la receptora, emisora y receptora de los pensamientos y de las emociones, para llegar al cerebro. ¿Eh? Entonces, claro, evidentemente es, digámoslo así, dentro del cerebro una parte del cerebro y es una realidad física claro la glándula penal eh, está formada por células células físicas está instalada dentro del cerebro y es precisamente eh, el órgano del cerebro capaz de captar con mayor intensidad las eh, impresiones del espíritu más preguntas Su entorno, ¿Eso sería un ejemplo de elevación libra, vibratoria? ¿De elevación qué? Perdón. ¿Me la repites, por favor, sí. la pregunta? Cuando evitamos, cuando evitamos pensar y nos concentramos en solo contemplar nuestro entorno, solo contemplar, contemplar entorno. solo contemplar. No, eso no, no, no, sigas, no sigas, ya respondo. Si solo contemplamos, no actuamos. Estamos hablando de la voluntad. Si nosotros queremos cambiar las cosas, podemos cambiarlas. Perfectamente. Es que tenemos la obligación de cambiarlas. Una cosa es visualizar y contemplar y otra cosa es actuar. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo del maestro y el discípulo, que otras veces lo hemos comentado. Eh, aquel, aquel discípulo que llega buscando un maestro para poder alcanzar la iluminación, a través de la meditación y sigue un curso de iniciación de varios años hasta que por fin se llega al maestro y dice maestro ya he alcanzado el conocimiento pleno de lo que soy, ya sé quién soy, cómo soy y estoy en condición de alcanzar la iluminación. Y tal, y entonces el maestro le dice, le dice, yo quiero que me digas tal y cual qué es lo que tengo que hacer, y puesto que ya estoy aquí, he llegado a este, a este nivel, y el maestro le dice, efectivamente, has hecho todo el proceso, te has encontrado a ti mismo, sabes la causa de tu sufrimiento, sabes cuáles son tus debilidades, tus defectos, y realmente ahora tienes una capacidad extraordinaria pero te falta la última fase, ¿y cuál es esa última fase? Te tienes que ir, pero maestro, ¿cómo me voy a ir de aquí ahora que he aprendido todo esto y que sé todo esto? Te tienes que marchar, dice, porque la última fase es la fase de la acción, la fase del servicio y de entrega a los demás. Hay personas que se centran solamente en la meditación y efectivamente alcanzan estados de meditación extraordinarios. Pero una persona que solamente se centra en la meditación, en la introspección y no actúa, no trabaja, no se esfuerza, por ayudar a los otros, por corregir aquellas situaciones que se encuentran a su alrededor, que solamente se queda en una visión contemplativa, como en la pregunta, evidentemente no modifica la realidad. La realidad se modifica actuando, actuando sobre ella. Y si nosotros creamos una realidad con nuestros pensamientos, es la realidad propia, pero la realidad externa, la influencia que ejercemos sobre nuestra realidad externa, aquella que no depende de nosotros, es limitada sí que influimos, claro que influimos pero si actuamos influimos todavía más entonces esa es la contestación a la pregunta la acción y no la reacción porque esa es otra de las cosas que no hemos hablado del pensamiento estamos acostumbrados a reaccionar y no se trata de reaccionar se trata de actuar cuando llega una persona y remete por la calle me da un golpe yo reacciono e intento darle otro golpe eso es reaccionar tenemos que cambiar la reacción por la acción para eso tenemos que tener control de nuestras emociones y nuestros pensamientos cuando somos capaces de hacer eso estamos en el camino del control total de esas emociones distorsionadas, de esos pensamientos porque nos volvemos conscientes no reaccionamos por instinto con conocimiento de causa. Perdona, continúa. ¿Hay más preguntas? Sí, por último hay otra pregunta. En la vida cotidiana, ¿cómo encontrar ese equilibrio de pensar bien siempre de nuestro prójimo pero evitar caer en fraudes? ¿Evitar caer en qué? Fraudes. El, lo de los fraudes, quiero entender que la persona que piensa bien se puede dejar engañar por otras personas entiendo así o no sé si está bien explicada la pregunta o la interpreto correctamente vamos a ver, una cosa es pensar hay que pensar bien de todo el mundo evidentemente, otra cosa es actuar conforme pienso y conforme siento el paso siguiente es la acción, el comportamiento entonces evidentemente lo que no podemos hacer es pecar de ingenuidad tenemos que ser conscientes de que cada persona se encuentra en un nivel y la persona que intenta engañarnos es una persona que se engaña a sí misma. Nos pueden engañar una vez, porque todos somos falibles y a todos nos pueden engañar. Pero de tontos es dejar que nos engañen la misma persona con la misma cosa por segunda vez. Aunque dicen que el hombre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Puede ocurrir también, ¿no? Pero bueno, tenemos que disculpar. Ahora, tenemos que ser prudentes y utilizar la razón. Utilizando la razón y la voluntad, evidentemente, evitaremos que eh, nos engañe. Evidentemente, si somos lo que pensamos, si construimos nuestra propia personalidad psicológica, nuestro propio hábito mental y emocional en la manera en como nos vamos comportando día a día si optamos por el camino del bien nuestros pensamientos positivos tanto los conscientes como los inconscientes que hemos labrado por ese hábito recurrente que se va grabando en nuestro inconsciente serán positivos y lógicamente eso generará en nuestra vida un bienestar una sensación de alegría y de salud extraordinaria y podremos padecer enfermedades pero no estaremos enfermos tendremos enfermedades pero no seremos enfermos una cosa es tener enfermedades y otra cosa es ser un enfermo yo puedo tener muchas enfermedades pero de la manera en como yo enfrento esas enfermedades puede hacer que yo no sea un enfermo hay personas que no padecen enfermedades y son enfermos se las crean los hipocondríacos sin ir más lejos Tengamos que entender claro bien esto. Nuestra mente y nuestro pensamiento dinamiza y es el espejo de nuestra vida. Entendámoslo así y pasemos a otra pregunta. Una pregunta de aquí, a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues como ya nos hemos alargado en el tiempo y son menos cuarto voy a darle las gracias a todos por la paciencia que han tenido la atención que han hecho a la conferencia y dar las gracias expresivamente también a todos aquellos que nos siguen por internet por el youtube que están viendo la conferencia o a los que lo verán luego yo les agradezco infinito que eh, no crean nada de lo que yo les he dicho aquí que lo pasen por el tamiz de la razón que lo consulten, que lo contrasten y que recurran a la ciencia si es preciso y que analicen por ustedes mismos lo que yo les he explicado aquí la ciencia del espíritu que es la ciencia que la filosofía de Kardec nos explica es la ciencia que complementa a la ciencia material porque en el mundo espiritual lógicamente las leyes que rigen los procesos son distintas de la ciencia material la ciencia material se rige por leyes físicas la ciencia espiritual se rige por leyes espirituales y unas y otras están en perfecta sintonía. El día que la ciencia material empiece a investigar seriamente las leyes espirituales y cómo éstas afectan a la evolución antroposocio del ser humano, ese día la humanidad encontrará el rumbo cierto para su regeneración ético moral y para su avance espiritual como nunca en milenios haya podido imaginar gracias a todos por vuestra atención y vuestra paciencia hasta la próxima oportunidad